La primera vez que yo vi al escorpión dorado Fue en vivo Lo conocí personalmente Había escuchado hablar de él Pero no había visto nada de lo que hacía Hasta que llegó aquí A, esta, a, estos, a este estudio, a estas oficinas Y caí rendida a sus pies Del gran dios Del internet soy real Soy de Fue ¡Ya! ¡No! ¡No! no. Estaba yo haciendo mis primeros programas en internet. Yo creo que fue como el, la primera semana de, de Saga Live, de que empecé a hacer estos programas por internet. Y me habían dicho que era un enmascarado, me habían dicho que, pues, que, está, que era chistoso y que, pues, que tenía, era un fenómeno en redes ya entonces. Entonces, este, pues nada, es, es, es un personaje que tiene muchos matices, aunque pareciera que no. En primer lugar, pues cuando te hablan de un enmascarado, pues necesariamente piensas en la luchas, ¿no? que es algo muy mexicano algo del folclor de la cultura mexicana, etcétera, etcétera y llega este hombre que en personaje, es muy inteligente es muy rápido, muy rápido tiene muy estudiado a su personaje tiene muy estudiado a su público, es ocurrente está muy bien informado también, y entonces pues al principio, dije, no, pues este güey está loco ¿no? eso de peluche en el estuche y este, no, pero fue transcurriendo y fue fluyendo la conversación, porque eso fue una conversación y hubo una gran química entre los dos, ¿no? Porque me parece que es un gran profesional. Perdone, ¿eh? pero para qué Por <risa> No, no, no, no. Es un profesional de lo que hace. Tiene muy trabajado y muy estudiado a su personaje. No es un personaje de pastelazo. Sin embargo, lo hace muy bien porque es un gran seductor. Entonces, seduce a mujeres, a hombres, a jóvenes, a chavos, a no tanto. Insisto, es un hombre muy inteligente y es un gran profesional de la comunicación. Es un gran comunicador, es un fenómeno de la comunicación. Yo te diría, ahora que al cabo de dos años he tenido por de acceso a esto que le llaman influencers, este blogueros, youtuberos, estandoperos, etcétera, no me cabe la menor duda que el escorpión dorado es un líder y es un fenómeno de la comunicación y es un profesional de la comunicación. Parece que es simple lo que hace, pero es sofisticado, es irreverente, otra vez, es, es la típica misoginia mexicana, el machismo mexicano, pero que nos identifica. Por eso es que somos empáticos con el personaje y no nos da repele. Habrá feministas que digan que eso a ellas no les gusta porque claro él es el dios del internet y las mujeres somos objetos pero claro este es una parodia no este es una este es una caricatura y esta es una parodia y lo hace bien porque lo lleva al extremo sabes o sea ahí nadie vale más que el dios no yo soy el dios de todo yo creé todo y entonces pues claro que nos, los mexicanos nos identificamos con, con, con el escorpión es como cuando vemos un partido de fútbol somos los jugadores somos el árbitro somos somos todo no somos el dios del fútbol entonces, yo creo que eso el escorpión lo ha sabido hacer muy bien, es un gran profesional de lo que hace. Tiene a su personaje muy estudiado, a su público muy estudiado, a su audiencia muy estudiada. Y cada vez es mucho más grande su audiencia. Y no es gratuito, ¿eh? No es esto como hay quien ha llegado a pensar, es telebasura, es... No es gratuito, es un profesional de la comunicación, el escorpión dorado. ¿Sí sí, sí pasamos con Peña, y ¿eh? Vamos. Pues, Oye, Peña. ¡Súbete! ¡Pues súbe, da, súbete! ¡Ya no te la tanto tiempo! ¡Pues ya! Su madre. Ah, esto te va a reivindicar. Sí, no, ¿no? Es, es, de va atrás del escorpión dorado, quien le da vida al escorpión dorado es un hombre muy inteligente, es un hombre muy culto, es un hombre que le gusta mucho el cine, que le gusta mucho el arte, que le gusta la cultura, que le gusta estar... es un periodista, pues, es un estudioso de la comunicación. Entonces, el que le da vida es, es un hombre... Con, como nosotros, sensible, creativo, propositivo. A mí me cae muy bien también y le tengo mucho cariño a quien está detrás del escorpión dorado. ¡Y pareja! Pues es metiendo ¿tienen un pedoto? Pero... Nos van a madrear. Aquí es, es la cancha de tenis donde juega el militar. Son dos personalidades completamente distintas, ¿no? El que se transforma es él. Al 432, Hugh se transforma en el escorpión dorado. Y evidentemente, pues tú entras en este juego maravilloso, divertido, sin duda. Te dejas llevar por él, ¿no? El que se transforma es él, pero propicia que tú entres en su mismo juego, ¿no? Y esa es la maravilla. Y entras en esta misma dinámica de diversión, de juego, de a ver quién es más rápido al contestar, ¿no? Este, siempre pierdes porque es demasiado bueno y es demasiado rápido, ¿no? Estudia al personaje el que va a entrevistar, sabe del personaje que va a entrevistar, no llega alguien y va y vamos a cantar. No, no, no. Él sabe a quién va a, a entrevistar, ya sabe quién se va a subir a su coche, ya sabe pues de qué va, de qué le gusta, qué no le gusta, cómo está el otro, su adversario, en Redes en la tele, en esto. Sabe, conoce, ha estudiado a su persona. ¿Alguna vez te han contado las pecas? Fíjate que sabes quién me las. <ríe> No te voy a decir quién me las contó, pero te puedo decir a quién le encantaban mis pecas. Él participó en un programa en donde Carlos Loretti y yo fuimos jueces. A mí me tocó leer su, el, su trabajo y ver su trabajo, y no sabíamos quiénes, quién, quiénes eran los que estaban enviando los trabajos, no los conocíamos. Yo pues me decanté por el trabajo de, de Alex, ¿no? sin saber que era él y bueno pues eh, eso fueron de sus primeros trabajos y de sus primeras incursiones en la televisión y eso y él me lo recordó, la verdad es que yo no, no lo tenía fresco en la memoria pero cuando lo conocí como el escorpión y vino aquí me lo recordó y dije no pues sí tengo muy buen ojo la verdad tengo visión porque porque insisto es un cuate propositivo yo me pregunto qué pasaría el día que decida abandonar al personaje ¿no? Pero yo creo que él ha sido lo suficientemente inteligente Como para también tener Para que Alex Montiel tenga su propia carrera Y su propia vida profesional Entonces, pero el escorpión dorado Va a tener ya vida siempre Yo creo que ya, vamos, es de estos personajes Que llegaron para quedarse ¿no? Y si pasamos a Televisa a ver si nos a dejan entrar Aumentarle a su madre A, ver, a, ver. No, a, ver, ¿qué a inventar a, a aventar como unas bombas Molotov. Ah, unos, por <ríe> lo menos unos huevos Exactamente Tiene todo lo que yo no soportaría en un hombre, ¿sabes? O sea, tiene, es todo lo que yo le diría a un hombre: ve, chinga tu madre, cabrón, no, o sea, quítate de aquí. Pero insisto, lo hace tan bien, porque es, claro, es una caricatura. Porque el hombre detrás de ese personaje es un gran papá, es un gran marido, es una gran pareja, es un gran hijo, es un gran amigo, ¿no? Es un gran hombre, es un gran hombre que valora y aprecia mucho a las mujeres. Se los puedo decir yo porque lo conozco personalmente. Tiene todo lo que yo odiaría en un hombre, todo y lo que despreciaría en un hombre. Pero yo lo que valoro en él, y lo que aprecio de él, es que a pesar de todo esto, a pesar de todo esto, ha logrado seducirme y a mí, como a muchísimas otras mujeres, porque... Sabemos que no va no va en serio, ¿sabes? O sea, sabemos que, pues es parte, esto nos habla de, y nos debiera hacer reflexionar de qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Como mexicanos, que si es una sociedad machista, que sigue siendo una sociedad misógina, que sigue, si, seguimos siendo racistas, discriminatorios, etc. Entonces, podría caber a la reflexión. Y Alex ha sabido leer todo esto y llevarlo a un personaje, ¿no? Dame otro abracito. ¡Ah! Vendas <risa> <risa> <risa> ganosa, ¿verdad, ¿verdad? No, ganosa y estás regrandote. No puedes no reírte. No puedes no disfrutarlo. No puedes no disfrutar a la persona que está con él. No puedes no disfrutar el momento. Porque ha entrevistado gente que a lo mejor a mí pues ni me gusta o no me cae o no me seduce, no me llama la atención, pero crea momentos y cuenta historias. De eso se trata generar contenidos, ¿no? Crear momentos, compartirlos, contar historias, comunicarlas y tocar a la gente. Entonces, si nunca lo han visto, yo les tengo que decir que lo tienen que ver porque es un fenómeno y yo creo que para las próximas generaciones de quienes estudien comunicación y periodismo y, y todo esto que está pasando en el mundo virtual, etcétera, va a ser lectura obligada, el escorpión dorado. ¿Hay alguien que, que sea dueño de tu corazón? No, ¿tú? no. Tú. <risa> Solo tú. ¿Qué le dirías al escorpión dorado si lo tuvieras aquí enfrente? No, yo no le diría, yo lo besaría. Yo lo besaría, cada que lo veo lo beso, lo quiero. Le diría que lo felicito mucho por esto, porque sé lo difícil que es, lo complicado que es, lo cuesta arriba que es, y lo felicito muchísimo porque ha sido muy, muy, muy consistente, porque supo crear un personaje, creer en el personaje, darle vida a un personaje y mantenerlo. Yo le diría que me gustaría verlo más metido en temas más escabrosos, porque lo sabe manejar muy bien. Porque los conoce bien, pues yo creo que muchos debieran de pasar por el coche del escorpión dorado. Ay, te amo, Alex. Te amo, eres un tipazo. Eres un tipazo de veras. ¡Linquito! ¡No! ¡Espérame! Te, te... No. te voy a leer el futuro. Ay, ah, te adoro, no puedo de amor ¿Qué? por ti. ¿Te gusta que te <risa>